¿Vuelve a Honduras embarazada? Mario Banucci predice futuro de Elsa Osegueda. El astrólogo, Mario Banucci, predijo el futuro de varios famosos hondureños este jueves durante su contacto en vivo en el programa. El hilo, de Canal 5 y entre las figuras públicas que mencionó, estuvo la periodista hondureña, Elsa Osegueda. No, ¿sí? Recuerdo y pone, le recuerdo, como me dijo la vez anterior, yo, porque se molesta no, que yo le enseñe que usted antes de todas no, esas operaciones no, era más fea que, que mandar a hacer. comentario. Nena, no se no nena. No se enoje, nena. No se enoje, nena. No, nena? otra periodista, porque yo la Según Banucci a pesar de que Oseguera estuvo mucho tiempo en el ojo público y protagonizó peleas bastante fuertes en Honduras, en este momento está muy tranquila y feliz. Le viene una situación muy agradable. Pienso que se le va a abrir una puerta, hay un regreso, dijo el tarotista sin especificar si el regreso es a Honduras o como presentadora de televisión. Tras la repentina ausencia que ha tenido desde enero de este año la también influencer, han surgido un sinfín de rumores de que podría estar esperando a su primer hijo con el cantante hondureño Davis Flow. Y según Banucci, las cartas anuncian el embarazo de la que trache. La sacerdotisa anuncia o nacimiento de lo nuevo o nacimiento de un bebé o embarazo. Lo que pasa es que aquí se han dicho como muchas mentiras alrededor de toda esta situación, dijo Banucci.